12. Gustavo Adolfo Becker. Porque son, niña, tus ojos, verdes como el mar, te quejas. Verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva, y verdes son las pupilas de la surís del profeta. El verde es gala y ornato del bosque en la primavera. Entre sus siete colores, brillante el iris lo ostenta. Las esmeraldas son verdes. Verde el color del que espera, y las ondas del océano, y el laurel de los poetas. Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta, en que el carmín de los pétalos se ve al través de las perlas. Y sin embargo sé que te quejas, porque tus ojos crees que la afean pues no lo creas que parecen sus pupilas húmedas verdes e inquietas tempranas hojas de almendros que al soplo del aire tiemblan es tu boca de rubíes purpúrea granada abierta que en el estío convida a apagar la sed con ella y sin embargo Sé que te quejas, porque tus ojos crees que la afean, pues no lo creas. Que parecen, si enojada, tus pupilas centellean, las olas del mar que rompen en las cantábricas peñas. Es tu frente que corona, crespo el oro en ancha trenza, nevada cumbre en que el día su postrera luz refleja. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la afean, pues no lo creas, que entre las rubias pestañas, junto a las sienes, semejan broches de esmeralda y oro que un blanco armiño sujetan. Porque son, niña, tus ojos verdes como el mar te quejas, quizás si negros o azules se tornasen, lo sintieras.